Bien, buenos días. Eh, bienvenidos eh, al primer Congreso Internacional sobre Territorios Digitales. En primer lugar, pues... Eh Mostrar la satisfacción, de la universidad, les hablo como secretario general, eh, la rectora que tenía que estar aquí hoy, al final eh, está hoy en Madrid, en la permanente de la Cruz, pero no se preocupen, su interés por este evento hace que mañana, dice que a cualquier seminario, a cualquier, y creo que ya ha confirmado sí. con Esteban su presencia mañana en este evento. En cualquier caso, eh, es una satisfacción eh, darle la bienvenida, digo, en un evento que creo que es no solo singular, sino importante por varios aspectos. Eh, ya el propio, el propio formato, la propia, el propio título eh, es un reto, es territorios digitales, construyendo unas ciencias sociales y unas humanidades digitales. Eso como tal es algo que es un reto, y es un reto para todos nosotros y especialmente para los que nos movemos en el ámbito de las ciencias eh, sociales y las humanidades. Y creo que es un evento importante porque yo creo que la universidad, y este es, es, es espacio es un espacio de experimentación, y sobre todo tiene que ser un espacio de innovación, pero no solo de innovación científica, tecnológica, sino también de innovación social. Y la innovación social no es posible si no hay... ...reflexión, si no hay estudio, si no hay investigación... ...en esos ámbitos en los que inmediatamente el conocimiento... ...no tiene una aplicación inmediata... ...pero que son fundamentales para construir lo que es... ...la propia conciencia crítica, la forma de estar en nuestro mundo... ...y por tanto de afrontar los problemas de nuestro mundo. En ese sentido es como creo yo que hay que entender... ...la experimentación, la innovación y en concreto la innovación social. Por eso... Eh, la creación de Mediala fue ya una apuesta por, ese, por crear dentro de la universidad un, un ámbito, una esfera en la que fuese posible eh, esa innovación en el que se, eh, se trabajara sobre base de ideas, de proyectos y se abordaran problemáticas concretas de lo que es el gran reto de, de, o uno de los grandes retos de nuestro mundo, como es el de situarnos en lo que se llama la tercera revolución tecnológica y el entorno digital de la existencia humana. Y en concreto porque yo creo que esa innovación social es importante y creo que eventos como el que hoy asistimos y el trabajo que se desarrolla durante eh, prácticamente todo el año en el ámbito de Media Lab, eh, es importante porque, como digo, es necesario esa innovación, esa innovación social porque hay que diagnosticar nuestros problemas y hay que diagnosticarlos de forma nueva, hay que enfocarlos. Eh, ...también con formas y métodos novedosos... ...creo que lo más importante que aporta el entorno digital... ...son nuevas metodologías de trabajo... Eh, ...no tanto los resultados, sino formas de interrelacionarse... ...formas de crear redes, formas de crear ideas, proyectos... ...y creo que, ese, eh, que esa idea y ese enfoque sobre todo... ...en nuevas metodologías de eh, trabajo, de investigación, de relación... Eh, ...de generación de conocimiento, creo que son muy importantes... ...y por supuesto... ...también tiene que ser un espacio para crear las múltiples respuestas... ...que evidentemente nuestros problemas tan graves y tan perentorios... ...que la sociedad nos demanda a la universidad... ...como generadora de conocimiento experto... ...también tienen que darse en un nuevo, en un nuevo territorio... ...en una nueva forma y en un nuevo acercamiento... ...mucho más participativo que es, entre otras cosas... ...lo que nos da ese entorno digital. Por eso creo que ese entorno digital además... Eh, ...es especialmente una gran oportunidad para las ciencias sociales y para las humanidades. Eh, durante muchísimo tiempo la innovación ha estado ligada pues, a las ciencias, a la tecnología... ...de forma mucho más inmediata, pero creo que tenemos ante sí una oportunidad de, eh, por decirlo de manera... ...entrar en ese territorio como anche ¿eh? y también apropiarnos de nosotros... ...no en sentido apropiativo, sino de vivir en ese territorio digital... ...en el que creo que el, los, las ciencias sociales y las humanidades en general... ...tienen muchísimo que aportar y muchísimo que beneficiarse al mismo tiempo de ese instrumento. Eh, y creo que eso no es simplemente eh, algo que se quede en el, en el viento son buenos deseos... Ayer, por ejemplo, salía la última salida del ranking de Shanghái y en la Universidad de Granada nos llevamos una gran alegría. Estábamos acostumbrados a que era eh, eh, la facultad, de, el área de, eh, de ingeniería y ciencia de la computación, eh, la que estaba al, en el top, era el, la 33 del mundo, sigue estándolo. Pero ayer nos llevamos la sorpresa de que biblioteconomía y documentación ha aparecido como la… ...el área 11 del mundo y por supuesto la primera de España. ¿Fruto de qué? Fruto precisamente de una adaptación de unos estudios que eran... ...pues eso, lo que son nuestros instrumentos de trabajo en ciencias sociales... ...y en humanidades como son nuestras bibliotecas, nuestros eh, recursos... ...nuestros archivos, etcétera, etcétera, de entender muy bien cuál era el reto... ...de la digitalización, de eh, lo que es el instrumento de situarse en el mundo. Y creo que ese es un, un, un fruto ya de... ...de esa innovación a la que me estaba refiriendo. Yo creo que ese es el camino y, por tanto, les animo, pues, simplemente a eso... ...a pensar, a lanzar ideas, a compartirlas, a hacer las proyectos... ...y proyectos que deben de ser como lo que creo que es este evento. Eh, hoy no hay generación de conocimiento especializado. Hoy el conocimiento debe ser múltiple, debe ser multidisciplinar y debe... Eh, eh, por decirlo de una manera, compartirse en las nuevas formas de comunicación que el entorno digital hoy nos proporciona. Yo creo que ese es el camino y creo que en eso pues, eh, Media Lab eh, es un instrumento que nos ayuda y que creo que puede aportar mucho a. Eh, en nuestra universidad, pero también a nuestra ciudad y, en general, a la asociación en general. Y, por tanto, permítanme que, ya que estoy aquí, pues, abuse de, de, de este puesto para felicitar a Esteban y a todos sus colaboradores por el magnífico trabajo eh, que llevan haciendo y por esta iniciativa que no paran de hacerse y que creo que son innovadoras y que, al mismo tiempo, eh, a la universidad donde creo que tiene que estar, que es dando respuestas a la sociedad y a los nuevos problemas y a los nuevos entornos en los que la sociedad se expresa. Gracias, a Esteban. Y, sobre todo, muchísimas gracias a todos por, este, por su asistencia a este congreso. Que lo disfruten, porque si lo disfrutan y lo aprovechan, nosotros también como institución lo aprovecharemos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Pedro, por, eh, por tus palabras y por, la, eh, por la, visión, la visión que has expresado, que es una visión compartida. Y yo, yo me gustaría empezar en, en primer lugar, en, en esta pequeña intervención haré algunas consideraciones más de índole, diría que técnica ¿no? de, o logística, pero las primeras palabras me gustaría que fueran de, de agradecimiento. El agradecimiento, eh, en primer lugar, al equipo de Medialab, eh, ...a Lidia Bocanegra, que protagonista en la dirección de, del encuentro... ...a Alejandra, que está ahí fuera, y bueno, luego se lo transmití... Eh, ...porque es la que ha estado detrás de la gran mayoría de los correos... ...que había estado enviando, y, y es en mucho trabajo, mucho esfuerzo... Eh, ...al nuevo equipo que se ha incorporado recientemente... Eh, ...a Inma, a Elena, a Javier Cantón... Eh, ...siempre coordinando y liderando la parte eh, audiovisual... ...y la parte, eh, digamos, creativa... Eh, ...a Samuel, a Suchan, que estaba ahí echando fotos... Y, ...y bueno, y a, y a toda la gente que a lo largo de este año... ...ha pasado por Media Lab y ha ayudado a que esto sea posible... ...Dani Torres, a Paco Luis, bueno... Eh, ...quería que las primeras palabras fueran, eh, fueran para ellos... ...porque es porque el primer gran congreso que organizamos... Y realmente, para muchos de vosotros que ya tenéis experiencia, es agotador. Entonces, eh, si no fuera por ello, eh, no, no hubiera sido posible. También agradecer al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, a Enrique Herrera, que es el vicerrector, Carazán China, eh, por habernos dado eh, acogida a, a este proyecto, que es un proyecto bueno pues que surge de... Eh, de, de Pilar, de Pedro, de Enrique, y en ese sentido, pues, extender la, el agradecimiento a la universidad, que, bueno, eh, aunque sea hablar de nosotros, pero creo que han tenido, que ha tenido, digamos, la valentía de generar un espacio en el que no sé un espacio que no se inició gestionando nada, sino creando cosas. Y ahora esas cosas hay que, hay que gestionarlas y, y hacer que sigan creciendo, pero el espíritu que sigue habiendo es un espíritu de creación continua y de diseño. Entonces, bueno, pues los espacios que se están eh, generando son espacios que antes, de alguna manera, no, no existían o estaban eh, deslavazados. Bueno, dicho esto, comentaros sobre el Congreso cuáles son los objetivos que nos planteamos. Eh, encontrarse es fundamental. Nosotros tenemos en el nombre del laboratorio la palabra digital, pero tenemos que vernos. Y, y, bueno buena parte de las personas que hoy, están a, que hoy están aquí, bueno, quizá el 40%. En algún momento yo personalmente me la he encontrado y verla ahora supone, eh, de nuevo, el reforzar un lazo, el seguir pensando, el seguir eh, desarrollando la conversación que tuvimos hace apenas unos meses o incluso hace un año o un par de años. Eso es muy importante, tenemos que seguir viéndonos aquí o en cualquier otro sitio y para apoyar esa conversación pues tenemos esas redes digitales que seguiremos trabajando durante todo el año. Nuestra idea era que esto fuera un, un, un espacio, unos días, eh, para intercambiar eh, ideas, propuestas, conocimiento y que salgan cosas. Por eso, vais a encontrar cuatro tipos de contribuciones en el Congreso. Tenéis comunicaciones, donde se van a presentar resultados. Tenéis ideas, donde se van a presentar ideas. Eh, mesas redondas eh, y talleres. Al margen de tres conferencias, digamos, plenarias, eh, contamos con más de 100 contribuciones. Eh, en, en estos diversos formatos que he comentado cerca de 150 inscritos más gente que, que, que está viniendo de manera eh, particular digamos a sesiones sueltas esta noche para los inscritos y para los ponentes recordaros que hay un, un ágape como le gusta decir a Lidia eh, en el Carmen de la Victoria entonces bueno especialmente los que venís de fuera de, de Granada pues no os lo perdáis ...espero que no haya venido nadie solo por el Ágape... ...porque veréis que el sitio es espectacular... ¿eh? ...estoy convencido que cuando vayáis esta noche... alguno dirá, ya ha la pena... ...bueno, mañana a las nueve y media... ...eso sí, por favor... ...aquí, con puntualidad suiza... ...como nos diría eh, Vito... Eh, ...porque viene la rectora... ...y... ...y como viene la rectora... ...pues, en fin... ...si ve que hay músculo... ...pues la apuesta por seguir avanzando en estas cuestiones... Podrá ser mayor, así que tenemos que, que, que intentarlo. Más cuestiones. Eh, hemos intentado innovar, ¿no? en, en el modo en que, en que planteábamos el Congreso. Entonces eh, fuera vaya a tener a lo largo de estos dos días nuestro pequeño set de radio universitaria, donde vaya a poder pasar y se os va a preguntar, bueno, por vuestra experiencia en el Congreso, qué estáis presentando y así hacer un poquito de, de radio, de podcast eh, a lo largo de, de estas sesiones. Eh, tenéis también disponible, en este enfoque de experimentación, eh, una aplicación, de hecho, ha sido cosa mía el que no tenga ahí el, el programa impreso en la carpeta. Yo sé que algunos se estarán acordando de mi familia, pero, eh, claro, hemos hecho el esfuerzo de generar una aplicación donde podáis consultarlo, que alguno dirá oh, prefiero el programa en PDF. Bueno, pues mira, ya que la hemos hecho… La consultáis, ¿no? Entonces, eh, podéis bajarla tanto para Android como, como para iPhone, eh, probadla, nos decís qué habría que mejorar, qué no. De hecho, desde la propia aplicación vaya a poder seguir el timeline de Twitter, que ya se están publicando muchas cosas. Os recuerdo que el hashtag para publicar durante el Congreso es td2017, eh, por favor, no tdf2017, que es el Tour de Francia. ¿Vale? Nosotros vamos a ver si nos confundimos a ellos, pero, pero nosotros no, no nos confundamos. Eh, igualmente, si durante el Congreso se os ocurre eh, grabar algo, tomar alguna foto, alguna cosa que queráis que, que merece ser compartida, alguna experiencia, mandándola al correo electrónico que lo tenéis o simplemente en la mesa con los compañeros eh, para que podamos eh, darlo, da, darle difusión. Eh, dejadme mencionar solamente algunos de los temas que se van a abordar estos días. He puesto simplemente el nombre de las mesas o de las distintas sesiones, ¿no? Eh, en torno a humanidades digitales y ciencias sociales digitales vamos a hablar de bibliotecas, de educación, de infraestructuras culturales, derechos digitales, psicología, comportamiento online, datos, juegos, menores, activismo y participación, arte y literatura, historia, realidad aumentada, 3D, análisis geospaciales, patrimonio cultural digital, MOOCs, industrias culturales y comunicación, big data, entre otros. Bueno, yo creo que hay para todos los gustos. Entonces, eh, seleccionar y, y intentar conectar con la gente que va a presentar eh, estas cuestiones. Eh, el Congreso se ha preparado con mucho amor, con mucho cariño. Y, bueno, pues nuestra idea es que sea una experiencia en, en, vuestra, en vuestra vida académica y, y social. En ese sentido, comentaros que había entrado con una carpeta, ¿no? Lo tenéis todo. Si le dais la vuelta a la carpeta, tenéis una cita... ...que hemos tomado a modo de lema... ...bueno, y cuando salgáis... vaya a tener la bolsita que le va a llegar... ...donde también está esa cita, ¿no? Entonces, digamos... Esa, ...la traducción, ¿no? Hay un, ...una grieta en todo... ...y es a través de esa grieta por donde entra la luz... ...bueno, yo creo que... ...desde el punto de vista de la ciencia... ...lo que tenemos que hacer continuamente... es ...hacedores de grietas... ...porque hay que romper lo establecido para que crezca algo nuevo eso ocurre también en el ámbito de empresas, en el ámbito de las organizaciones porque estamos construyendo el nuevo mundo en el que vivimos entonces bueno pues animo a conectaros y por supuesto también como comentaba Pedro eh, reivindicar y creo que tenemos que salir de aquí con orgullo de que el papel eh, de las ciencias sociales y de las humanidades en el desarrollo tecnológico no es algo que se añada que complemente, sino que tiene que ser protagonista, porque ahí es donde está el valor añadido, porque somos seres sociales y eh, las empresas tienen detrás de tecnología, pero lo que tienen sobre todo es un valor añadido que está eh, cimentado sobre eh, bueno, lo que somos como sociedad. ¿no? En este sentido, pues eh, Vito Episcopo de Ongranada, te agradezco que esté aquí, eh, pues, tenéis muchísimo que decirnos ¿no? y, y la transferencia que creo que se puede hacer desde la humanidad y las ciencias socia la ciencia sociales al ámbito eh, eh, económico pues es decisivo. Bueno, pues dicho esto, que creo que ya me he alargado un poquito. Eh, eh, mm. Pues nada. Que queda inaugurado el Congreso, el Congreso. y que se abra esa grieta y que se convierta en un portón grande donde entre la luz y sobre todo donde entre lo que yo creo que debemos de dar, que es rigor, conocimiento. y al mismo tiempo disfrutar de esta experiencia. ...que creo que puede ser interesantísimo, Perfecto. así que... Bueno, eh, voy a aprovechar para regalarle a Pedro... Eh, aquí solemnemente... <risa> la, <risa> la, ...la ingreso, de ¿vale? ingreso, ahí ya puede llevar tu agenda... ...no, ¿vale? sobre todo ambiente, lo que me gusta la frase, es el tema, ¿eh? ¿vale? ¿Eh? <risa> Muchas vale. gracias. Bien. Gracias, Pedro. Media Lab es o, el nombre largo del laboratorio de investigación... ...en cultura y sociedad digital... Eh, ...no nace de la nada, es decir, en 2015 cuando se funda detrás había un, un largo trabajo. No sé si alguno de los que estáis aquí puede que esté en esta foto, eh, es ya de 2011, han pasado ya seis años. Eh, esta foto fue el inicio de otro proyecto que se llamó Green UGR, Green por grupo de internet. Es curioso porque con el nombre de Green UGR, la verdad que no, no estuvimos acertados porque el nivel de los españoles en, en inglés ha aumentado considerablemente. Entonces, eh, cuando decíamos Green UGR, al principio la gente sí era Green, GRIN, pero luego pensaban que éramos verdes, ¿no? Algo de tema ecologista y tal, digo, no, no, que es grupo Internet, ¿no? Bueno, eh, en 2011 se inicia este proyecto simplemente con una llamada a Infoconfe, buscando gente que estuviera interesada en usar Internet para investigación o docencia. Y esto fue lo que nos encontramos. Eh, de alguna manera fue un empujón a decir, oye, esto no puede quedarse aquí, hay que seguir construyendo. Y se empezó a construir de una manera no institucional. No había ningún tipo de, de digamos, de reconocimiento en el sentido de no estar dentro de ningún vicerrectorado, de ninguna estructura, no tener ningún presupuesto. Estas son algunas de las cosas que hicimos estos años, ¿vale? Eh, bueno, el eh, curso ahí tenéis a Dani Torres, que lo tendréis mañana, eh, cuando éramos jóvenes. Eh, aquí tenéis, por ejemplo, alguna actividad en Facultad de Ciencias del Trabajo. Hicimos cosas que volveremos a hacer en septiembre, octubre, que será irnos a los bares y a los pubs eh, con motivo eh, académicos y de conocimiento. Y ahí estuvimos, por ejemplo, en la sala Polaroid, ¿no? Ahora, eh, ahora no sé cómo se llama, eh, hablando de música ¿no? con, con algunos grupos. Estaba, por ejemplo, Andrés, de Niños Mutantes, hablando de música en el entorno digital y tomando unas cervezas mientras. Entonces, intentábamos siempre pues ¿no? Eh, ...aquí tenéis el Parque de la Ciencia... ¿no? Eh, ...tenemos aquí eh, algunas compañeras del Parque de la Ciencia... Eh, ...con una conferencia de Pérez Tupiñá sobre su libro de sexo... ...bueno, hicimos un poquito de todo... ...y esto fue la presentación de uno de los grandes fallos comerciales... ...o fracasos comerciales de estos últimos años... ...que fue Google Glass... ...pero fijaos cómo estábamos, ¿eh? estábamos receptivos... ...yo no he visto eh, gente de pie en el aula magna de ciencias... ¿no? ...bueno, impresionante... ...con Antonio Zugaldía que veis ahí... ...bueno, esta era la página web de ese proyecto... Y de ahí saltamos a Medialab UGR. El salto se produce a finales de 2015, cuando pues, eh, Pilar dice, oye, eh, y Enrique Herrera, el vicerrector, dice, mira, yo creo que en investigación podría intentar hacer algo de este tipo. Y entonces Medialab se empieza a construir a partir de, de ese momento. Estas son algunas de, los, de las imágenes de, de, de algunos de los carteles de cosas que se han hecho en este año y medio. Eh, bueno, aquí tenéis de nuevo nuestro logo. ¿Cómo consideramos, cómo concebimos Medialab? Aquí quizá hay demasiada literatura. Yo diría que hay un laboratorio ciudadano en el sentido de que estamos en la universidad, pero no nos concebimos como un laboratorio pensado para la universidad, sino para la sociedad. E intentamos siempre incorporar eh, a la ciudadanía sin eh, bueno, pues sin tener en consideración cuál es su procedencia. Entonces, bueno, asumimos valores como la co-creación, la colaboración, la apertura, etc. Eh, somos parte del vicerectorado de investigación… Y eh, entendemos también una cosa que creo que es importante, que la transferencia de conocimiento no se hace de la universidad a la sociedad, únicamente, sino que es algo que se hace, eh, digamos, en múltiples sentidos, porque el conocimiento está distribuido. En la sociedad hay mucho conocimiento que en estos momentos no se encuentra en la universidad y hay que conectarlo. ¿no? Entonces, bueno, ese es, digamos, el espíritu. Aquí tenéis algunos de esos valores ¿no? eh, con los que no, nos movemos, que ya os he comentado. Y, sobre todo, quizá este modelo de cuádruple hélice, que es un modelo expandido desde triple hélice, que es el que nos dice que, bueno, la transferencia de conocimiento se hace entre eh, universidades, empresas e instituciones públicas. Aquí se incorpora esa pata fundamental, que es la sociedad civil, los usuarios. Este enfoque no es un enfoque revolucionario, porque es un enfoque que está en el H2020. Hay convocatorias en Europa que te dicen, no, oye, co-creación. Y la co-creación no es algo cosmético, es algo que detrás tiene... ...unas transformaciones muy radicales. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos, quiero eh, admitir, ¿no?, que no estamos... ...estamos recogiendo algo que está en el sentir, ¿no?, digamos, de los tiempos. Bueno, ahora voy a desglosaros en 14 puntos cuáles son los valores sobre los que se construye el proyecto... ...y cómo estamos construyendo esas ciencias sociales y humanidades digitales eh, o, o apoyándola ¿no? El primero es la comunidad. En Mediala funcionan fundamentalmente comunidades. En este sentido... Eh, ...hay gente que se vincula únicamente a, a proyectos determinados... ...por tiempo determinado... Eh, ...algunas de estas comunidades son, por ejemplo... ...pues Tecnología Accesible... ...donde ya hemos empezado las primeras jornadas... ...colaborando con gente de, de, de fuera... ...en este caso la ciudad accesible, Antonio Tejada... Eh, ...este fue esas jornadas... Eh, ...Aprendizajes Conectados, trabajando en temas de educación... ...donde hemos generado un ciclo de conferencias... ...con gente tan interesante como Antonio Rodríguez de la Era... ...Ismael Peña López o Antonio Lafuente... ...que estuvieron aquí eh, a finales del, del año pasado. Otra comunidad, cultura y Videojuegos... ...que organizaron una primera jornada en el otoño pasado... Eh, con, una, ...con un gran interés, ¿no? eh, O, por ejemplo, Arte e Internet... ...otra comunidad que ha estado trabajando... ...y este año ha estado más, digamos, más apagada... ...más m, latente, pero el año pasado fue muy, fue muy activa. O el tema, por ejemplo, de, de, de la comunidad Maker... ...que el año pasado hicimos, se hizo un gran evento... ...en colaboración con otras instituciones... Eh, ...en la Fundación Albaicín... Pues eh, exponiendo proyectos eh, con este enfoque. ¿no? Ahí, ahí tenéis el, eh, una imagen del, del mismo. Segunda, segunda clave para nosotros. Los liderazgos distribuidos. Actualmente no existe una gran capacidad, digamos, de. Eh, vamos a decir, de financiación. o de. Eh, o, o, o de soporte material. Entonces, estamos convencidos de que para, para que un proyecto crezca. tiene que estar compuesto de mucho microproyectos, micro que en ocasiones pueden llegar a ser incluso más grandes que el proyecto original. Esto quiere decir que cada persona que llega y propone un proyecto debe de ir con la voluntad también de liderarlo, de liderarlo y de abrirlo a la comunidad, porque tendrá que generar su propia comunidad. Entonces, eh, si entráis dentro de nuestra web y veis las distintas líneas, detrás de eso habrá una persona con la que podréis contactar y con la que decir, oye, mira, habla, habla con, él, a ver, con ella a ver qué se hace, ¿no? Entonces, esa idea de liderazgo distribuido, bueno, pues la he querido representar a través de esta fotografía, que es la última, la última que yo tomé anoche, eh, cuando estábamos preparando eh, los temas del Congreso. Eh, luego, algunos compañeros siguieron todavía tres horas más, ¿no?, preparándolo. En fin, por eso el, el agradecimiento que antes había transmitido. Falta mucha gente, pero, pero bueno, ahí, ahí estamos. Identidad digital. Hoy en día, generar un proyecto sin una identidad digital potente… Eh, hace muy complicado su viabilidad y su sostenibilidad en el futuro. Necesitamos que nos identifiquen, no solamente ya a nosotros, ¿no? el tema de la identidad de digital académica o profesional es fundamental y es un tema que también trabajamos, pero a nivel de proyecto y de grupo es esencial. Para nosotros, generar un proyecto es casi sinónimo de generar una página web. Una página web, un dominio, un logo. Y ahí empezamos ya a pensar y, sobre todo, a creernos que ahí detrás hay algo de valor. Es casi una cuestión de… Esta palabra tan de moda hoy en día, empoderarnos a nosotros mismos y decir esto va en serio, ¿No? Bueno, he eh, puesto la imagen de, de la página web que tenemos, pero a lo largo de la presentación vais a ver otros proyectos que tienen su propia identidad. Experimentación. Cuando digo experimentación, no es hacer algo con la última tecnología en realidad aumentada que haya, que no ha hecho nadie nunca. Lo que os voy a comentar aquí, pues, pues ya se ha hecho con casi toda seguridad, pero en el entorno en el que estamos… Supone todavía dar un paso adelante, ¿no? Supone una innovación. Por ejemplo, un proyecto que está liderando Javier Cantón, que no lo veo por aquí, estará fuera. Eh, pues Javi eh, propuso hacer una radio y diréis, bueno, pero ¿y el estudio dónde lo tenéis y el material? Prácticamente nos gastamos 300, 400 euros en comprar unos micrófonos, unas grabadoras, una mesa para mezclar en formato digital y emitimos por internet, en streaming y también hacemos podcasts. Ya tenemos cerca de 10 programas y luego, sobre todo, que genera un efecto, como decía, avalancha, por lo menos a mí me lo ha generado, porque llevo ya eh, un mes con un podcast propio, al que os invito, si alguno tiene ganas de que nos vayamos a un bar y tomemos una cerveza, ahí está Javi, que ha sido víctima, bueno, y Lidia, eh, el podcast se llama eh, «Charlas de bar, vertederos de amor». ¿Eh? Entonces, bueno, pues, como con la gente con la que con la que conversamos, es gente que ama lo que hace, pues, bueno, es un guiño a la canción, ¿no?, de, ¿la conocéis, no?, Insurrección, de Manolo García. Vale, veo el último de la fila. Bien. Yo ya te iba a decir de Miguel Río, ¿no?, como, con la versión que tiene, pero bueno. Eh, entonces, aquí tenéis la imagen, ¿no?, de, de ese Radiolab, ¿no? Ahí está eh, Javi, eh, en este caso con David Álvarez, que es un compañero de, de una espinoza allí en el CTT. ...aquí, bueno, pues alguna repercusión que ha tenido esto... ...es decir, una radio universitaria no es nada nuevo... ...pero es que aquí no, aquí no tenemos... ...entonces, pues, bueno, no, es, no tenemos más aspiración que el de... ...generar nuevos espacios y nuevas formas de comunicación... ...ahí, ahí eh, tendríamos este caso... ...su propio Twitter, ¿no?, en este caso pues tiene una identidad... ...adicional a lo que sería el propio Medialab UGR... ...otro caso, de, digamos, de experimentación... ...que mucha otra gente lo hace... ...y vuestro grupo y vuestra instituciones lo habrán hecho... Eh, nosotros intentamos experimentar el mundo de las apps. Entonces, actualmente tenemos dos aplicaciones. Una de ellas es para eventos, que es la que os pedimos que proveéis o descarguéis de la, Apple Store, de la App Store o de, o de la de Android. En ella vais a poder tener el programa y, ya digo, pues seguir el, la conversación. La otra aplicación que tenemos es para seguir todos los contenidos que se generan en Media Lab. ¿no? Ambas están disponibles en, en ambas plataformas. Y otra, otra forma de experimentación es este proyecto, por ejemplo, liderado por eh, Daniel Torres. Eh, es un proyecto en el que intentamos visualizar los indicadores bibliométricos de la Universidad de Granada. Algo que en principio es tan árido, eh, hecho de manera que tú puedas jugar con los datos, hacer comparativas eh, y trabajarlos prácticamente en tiempo real. Ahora está en actualización, pero cada mes se van subiendo eh, información nueva sacada de eh, plataformas, eh, digamos, bibliométricas. Orientación a la acción. Para nosotros esto también es muy importante. Pensamos lo que hacemos, pero también pensamos haciendo. Es decir, cuando tenemos una idea en mente, intentamos empezar a ponerla en marcha y de ese modo eh, se va configurando, se va prototipando y va, va llevándose a cabo. ¿no? Entonces, un ejemplo quizá, eh, uno de los más señalados que hemos tenido recientemente, fue el lanzamiento de la plataforma Andalabs la plataforma Andalabs se generó en 10 días. Eh, justamente, además, fue a raíz de ver una conferencia del laboratorio abierto de patrimonio que tiene el IAPH en, en Sevilla, eh, del caso del City Lab, de, City Lab de Cornellá, si no recuerdo mal. Entonces, eh, lo, que nos, lo que contaban era que en Cataluña habían generado una red de laboratorios colaborativos porque querían completar lo que era su sistema de innovación. Eh, ...claro, lo vimos... ...y viendo lo que tienen hecho, hecho ellos en la página... ...dijimos, esto sabemos hacerlo nosotros... ...estos mapeos llevamos haciendo nosotros... Eh, ...ya desde el año 2013... ...con el aula de Ciencias social y Humanidades Digitales... ...entonces en 10 días creamos la plataforma... ...y lo que estamos empezando es a generar una red... ...con distintos actores... Eh, ...con el fin de, cambiando un poco el relato... ...ir al gobierno regional y decirle... ...oye, esto está aquí... ...en otras regiones que son innovadoras... ...y que son potentes... Se está, se está utilizando este tipo de recursos, ¿por qué no eh, lo utilicéis también y le dais un impulso a, a este enfoque de innovación social, innovación ciudadana, al margen de las cosas de las muchas que están haciendo ya en, en Andalucía? ¿no? Bueno, en torno a esta orientación a la acción, utilizamos mucho el enfoque design thinking. La escalabilidad. Empezamos con proyectos que son pequeños, no nos da miedo que algo sea muy pequeño, pero tampoco nos da miedo crecer. Un, un primer ejemplo podría ser la trayectoria de lo que hay Green UGR a Medialab UGR. Pero otros, por ejemplo, podría ser el de la idea, todavía está en beta, de esta plataforma que se llama Gamesfor.org. 4org ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues tuvimos eh, la visita de una, de una investigadora que para su tesis había hecho unas fichas analizando un determinado tipo de juego en un entorno muy determinado y quería darle difusión a eso. Entonces, nuestro pensamiento siempre es pensamiento en plataforma. No vamos a, digamos, poner recursos en algo que se acabe en sí mismo. Dar difusión a algo que ya está hecho, eh, cualquiera puede abrir una página web y volcar esa información. Entonces, lo que concebimos fue una plataforma en la que se analizaran juegos que sirven para hacer algo. Por ejemplo, cada día más buscamos juegos que sirvan pues, para educar en ciencia, para fomentar la creatividad, eh, no sé, para fomentar la ciudadanía, no lo sé. Entonces, lo que nosotros estamos generando es una metodología con una ficha, de manera que la gente se reúne, juega y la completa. ...la sube y en esta plataforma colaborativa... ...la podría a disposición de los demás. ¿no? Bueno, pues este proyecto, digamos... ...parte de una idea muy concreta... ...e intentamos escalarla, ¿no?, conceptualizarla... ...y bueno, ahí estaría. Pensamiento crítico. Eh, en pensamiento crítico, con la tecnología... ...siempre nos gusta no ser iluminado... ¿no? ...pero tampoco ser eh, tecnófobo. Entonces, ese gris, ¿no?, que creo que es tan... ...importante en la vida, esa gama de grises... ...lo intentamos reflejar a través de este ciclo de cine de dos sesiones, volveremos el próximo curso, eh, que hicimos en colaboración con la Diputación de Granada, eh, con el nombre de Grey Mirror. Eran eh, cine, eh, película y documental sobre temas vinculados a tecnología, y luego con, con una mesa redonda al final en la que pudimos eh, contar con Domingo Sánchez Mesa o con el director de cooperación de la Junta para hablar de temas de, de refugiados. Lo situado y lo material. Al margen de lo digital, hoy en día... Eh, es fundamental, como comentaba antes, el encuentro, la parte física. Entonces, por ejemplo, en la segunda jornada sobre educación abierta que hicimos esta primavera, lo que intentamos fue salir del PowerPoint, que tanto nos adormece, pero que me estéis adormeciendo, eh, y fuimos al Kamishibai. El Kamishibai es un teatro en papel japonés. Como veis, se abre el teatro y, detrás, y dentro tiene unas hojas. Vas pasando la hoja, o sea, alta tecnología. Bueno… Lo que, lo que era realmente, yo diría, de alta tecnología o de alto engagement, era que la gente estaba súper implicada, porque era otro entorno. Primero, estábamos en un patio, en, en la Escuela de Arquitectura, en el Realejo, un patio renacentista con una fuente, tuvimos que apagar la fuente porque no había manera, eh, está ahí, ¿no? Eh, y el entorno que había era un entorno de compartir, un entorno de mucho más diálogo que el que pueda haber aquí, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos de esta manera. Ampliación de nuestra zona de confort. No nos da miedo meternos en terreno que no controlamos. El meternos supone eh, iniciar un aprendizaje. Un ejemplo sería esta pregunta que está m, en la base de un proyecto que se lanzará en septiembre, septiembre-octubre, y que tenemos, bueno, tenemos una mesa mañana por la tarde. Eh, la pregunta sería, ¿cómo sería la universidad si la diseñáramos desde cero? Bueno, pues para esto hemos generado un proyecto que se llama Facultad Cero. Este proyecto, este, digamos, sería el prototipo, será un espacio, queremos que sea un espacio de referencia en español, para hablar sobre tendencias o sobre cómo debería ser esa, esa, esa educación superior. Eh, es un espacio en el que, en las reuniones que hemos tenido, se manifestó, por ejemplo, que no queríamos que la gente se identificara en base a su perfil. Es ¿sí? no queremos que entre y diga quiero leer las opiniones de catedrático, o las opiniones de becario, o las opiniones de gestores. No. Queremos eh, que sea el, la temática lo que articule los discursos y quien quiera luego que explore las vías de las personas que hablan, pero que sea muy abierto y horizontal en ese sentido. Bueno, pues este proyecto al que estáis invitados, al que estáis invitados a publicar, eh, se lanzará en, en septiembre-octubre. Septiembre, Por supuesto, asociado a él, tendremos probablemente en la primavera también un congreso o un encuentro, ya veremos cómo lo llamamos, eh, sobre, ...sobre universidad, sobre educación superior... ...y sobre hacia dónde debe ir o cómo debería de ser. ¿no? Eh, diez, nuevos espacios de reconocimiento. Cuando hablamos de lo digital, uno de los problemas más importantes... ...y también vinculado al proyecto Knowmetrics... ...con el que estuvimos allá hablando... ...y, y que también está la organización de este, de, este, de este congreso... ...es el de evaluar el conocimiento en entornos digitales. Bueno, pues hemos dado un paso generando un proyecto... ...que es el Premio Universidad de Granada-Caja Rural... ...a la comunicación e innovación en medios digitales. Estos premios se dan, junto con los premios, a eh, los investigadores con mayor impacto. Es decir, es un reconocimiento del más alto nivel de lo que se da en la Universidad de Granada. Bueno, pues hace apenas un mes se otorgó a una persona que es referente en el ámbito de educación... ...no ya en nuestra universidad, sino en nuestro país, que es eh, Fernando Trujillo. Fernando Trujillo es una persona que en un determinado momento, al margen de sus publicaciones por vías más académicas ha decidido que la principal transformación que, que él puede hacer desde el conocimiento lo hace a través de su página web, lo hace a través de su spin-off y lo hace a través de otras vías que él mismo gestiona, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a que lo sigáis. Creatividad. Estamos trabajando en temas de pensamiento creativo aplicado a investigación, sobre todo vinculado a Design Thinking o, por ejemplo, a, a un taller que se hizo la semana pasada. Javi, ¿estás por aquí? Lo he visto entrar ya ha otra vez. No lo pido nunca. Bueno, el taller que hizo Javier Cantón también sobre visualización de datos, ¿no? El pasado, bueno, este 23 de abril, ¿no? Lo hizo la semana pasada. Hubo otro, escogió entonces el anterior. Vale. Redes, la generación de redes, fundamental, ¿no? Creemos que hoy, que este sea un, el principio de una red y, por ejemplo, este es un proyecto que quizá para los que vienen de otras universidades pueda ser transferible, puede ser de interés. Nos reunimos con la gente de humanidades de nuestra universidad en filosofía y letras, y le dijimos, oye, ¿qué necesitáis para que os ayudemos a que hagáis la transformación digital de vuestra investigación? Y nos dijeron, nosotros, de tecnología, no sabemos y la universidad no nos ayuda. Y yo dije, bueno, a ver, así estamos todos, porque todo el mundo siempre exige más, ¿no? De, me gustaría que le pusieran más medios. No lo hay, entonces, ¿qué hacemos? Lo que propusimos fue, vamos a la escuela de informática y les preguntamos, ¿a vosotros os interesan proyectos de humanidades para que vuestros estudiantes lo hagan como TFG y TFM?, trabajados de fin de grado y de fin de máster, dijeron sí, porque nos faltan proyectos y al final acabas, acaban haciendo muchas veces cosas muy especializadas en grupos de investigación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es una llamada a que eh, gente en, en humanidades y en ciencias sociales presente proyectos que convertiremos en TCG y TCM para realizar a lo largo del curso que viene. Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale. La red Andalab sería otro de esos ejemplos, Vale, aquí tenemos algunas de, la, de las entidades que ya están incorporadas. Activismo, una visión no solamente de análisis, sino de actuación, digamos, en la sociedad, en nuestra universidad. Por ejemplo, con una apuesta por el acceso abierto y el conocimiento digital. ¿no? Y ya, por último, finalizo con el último punto, ¿no? que sería la ciudadanía, que yo creo que es el elemento eh, central ¿no? ahora mismo de nuestro discurso. Eh, una línea sobre democracia y participación ciudadana. He visto antes por ahí a Paco. ...ha salido también... ...bueno, no digo una, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues montamos esta jornada el diciembre pasado... ...y a raíz de ellas ha salido un proyecto... ...un proyecto que, que pretendemos que sea muy ambicioso... ...de transformación para Granada... ...enfocado a lo que es Innovación Ciudadana... ...es eh, la Vin Granada... Eh, ...para los de Granada se les nota por la sonrisilla que han puesto... ...los de fuera, luego lo explicamos esta noche... ...entonces el Laboratorio de Innovación de Granada que básicamente ahora lo que, lo que, de lo que consta es de una plataforma eh, digital que lo que va a permitir es generar ideas, desarrollar prototipos, remezclando esas ideas y, finalmente, dar visibilidad a los proyectos que de ahí surjan y que se lleven finalmente a la práctica. Esto va de la mano a que se pueda generar un espacio físico en la ciudad para que sirva de encuentro y de, y de trabajo ¿no? pues para todos los colectivos que participen. ¿no? Bueno, eh, un poco la idea es esta, ¿no? El conocimiento está distribuido a lo largo de, de los distintos agentes en la ciudad, pero no solamente de distintos agentes. Esos ciudadanos activos, vinculados a Granada o a cualquier otro territorio, están repartidos por el mundo. Entonces, nuestro cerebro, de alguna manera, es el mundo. No queremos hacer innovación basada únicamente en la originalidad, sino en tomar las mejores ideas que ya se están desarrollando y que somos capaces de observar cuando viajamos, cuando hacemos una estancia o cuando vemos la televisión. Entonces, bueno, pues esas ideas generadas por el mundo las podemos compartir a través de la plataforma. Voy a pasar esto para no alargarme mucho más. Algunas aplicaciones. Cuando lo presentamos el 25 de mayo, la, la aplicación para la que se utilizó esta plataforma fue para trabajar en, en la candidatura de Granada como ciudad de la cultura, ciudad europea de la cultura, para 2031. O sea, las aplicaciones del ámbito de la cultura, de proyectos europeos, de cómo poder cambiar una calle… ...de la remodelación de un barrio, del transporte, de la sanidad... ...pues son múltiples, en realidad es una infraestructura. Eh, trabajamos con esas piezas de Lego que son las ideas... ...se remezclan esos prototipos y se visualizan los proyectos. Esta es la página web, ladingranada.org. Eh, distintas áreas en las que se pueden vincular esas ideas. Aquí tenéis algún, alguna de las ideas actualmente subidas... ...por ejemplo, petrolización de calle Elvira se pueden hacer, un lenguaje informático, un fork de una idea, o sea, evolucionarla, copiarla y generarla cambiando algunas cosas, pero siempre reconociendo, como podéis ver ahí, que esa idea proviene de otra distinta, ¿no? reconociendo esa trazabilidad del, del conocimiento y de la innovación. Y esto, por ejemplo, sería un prototipo que tiene abajo una serie de ideas que se han remezclado para generar algo nuevo, ¿vale? Bueno, eh, también es curioso porque… Una de las ideas que se propuso fue un carril bici en Gran Vía. Y a través de, de Twitter, eh, un colectivo que ha trabajado este tema, nos dijo, oye, esta idea no, esto es, esto no, no funciona, llevamos ya años diciendo que no funciona. Y digo, perfecto, pues entra y deja como comentario toda la documentación que tenéis para eh, indicar que no funciona. Porque si hay algo que ocurre, no recuerdo que lo decía, es que podemos evolucionar de forma… Eh, la tecnología evoluciona y quizás… ...se hace de manera siempre incremental, pero desde un punto de vista de, digamos, de determinada idea... ...de lo social, de lo ético, todas las generaciones se reinventan una y otra vez. Porque nadie nace con todo ese bagaje incorporado y es probable que una persona vuelva a pasar por Gran Vía... ...y diga, oye, ¿por qué no hacen un, un carril bici aquí? Sin conocer que hace cinco años ya hubo un debate que descartó esa idea. Entonces, lo que intentamos es que, teniendo ese hub, ese conocimiento no se pierda con el paso de las generaciones... ...sino que podamos eh, tener un, un lugar donde compartirlo. Bueno, eh, voy a pasar esto... Bueno, sí, comentaros que la idea final es poder generar una red social de conocimiento... ...en torno a esta idea de innovación, ¿no? y, y, bueno, voy a pasar esto ya para eh, ir finalizando... ...porque, si no, comemos el tiempo. Esta fue la presentación, se hizo aquí también... Eh, ...con el alcalde y, bueno, distintos grupos municipales... En la presentación estuvo Raúl Oliván y Marco García de Medialab Prado y Zaragoza Activa. Y voy a pasar ahora ya el, el, el, la palabra para que nos aborde el tema de humanidades digitales eh, a Lidia. Humani, eh, Lidia es responsable de la línea de humanidades digitales en, en Medialab UGR. Fundamentalmente mencionaros que hay dos eh, grandes proyectos que están funcionando en esta línea, que es el de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur y el proyecto no Metrics, que eh, estará funcionando hasta el mes de junio y bueno y sobre todo ahora lo que sería el congreso entonces eh, Lidia un poco nos va a contar la, la, la genealogía de este congreso y, y qué se pretende y, y un poco cómo se marca pues gracias por la, por la presentación Esteban como siempre muy muy didáctica y muy bueno muy interesante gracias por vuestra asistencia eh, yo la verdad que voy a aportar poco porque ya casi todo lo ha dicho Esteban así que no me voy a comer mucho tiempo no eh, os preguntaréis por qué Queríamos hacer este congreso, ¿vale? Es nuevo para nosotros también, lo hemos hecho en un plisplas, ¿no? De la idea a la acción. Nosotros actuamos así, en dos meses ya lo tenemos listo, montado, no hemos dormido, llevamos de, tres días que no dormimos, pero aquí estamos. Pues nosotros eh, hemos montado este congreso porque creemos en una manera de hacer ciencia diferente, como decía Esteban, más abierta, más innovativa, más social, bidireccional, ¿vale? Empresa, universidad, sociedad, etcétera, creativa y multidisciplinar. Y apoyada y desarrollada, evidentemente, en un ámbito de ciencias sociales y humanidades digitales. ¿no? Mi familia, el Media Lab, creía en esta manera de hacer ciencia ¿no? porque, eh, digamos, que se asienta y se adecua muy bien en nuestra manera de actuar, en nuestros principios. En cuál son pues, la horizontalidad. ¿vale? Nos gusta trabajar una, de una manera horizontal, no vertical. Una manera de, de dar importancia al grupo. de acuerdo? La gente que viene con nosotros ya lo consideramos del grupo. No como alguien que viene a aportar una idea, sino ya estás dentro. ...y un salto a la sociedad, digamos que abogamos digamos, la, por la inteligencia colectiva. Vosotros tenéis mucha información y a nosotros nos gustaría pues, que la pudieseis compartir con nosotros. En este congreso venimos a aprender, venimos a conectar, venimos a dar guerra al grupo... ...venimos a contradecir, venimos a asimilar. Y finalmente yo quiero decir que nosotros también queremos aportar, daros cosas a vosotros. Aprovechar para la gente que es de la Universidad de Granada... ...que el Mediala, por ejemplo, tiene una serie de proyectos, correcto, del plan propio... ...donde vosotros podéis, digamos, solicitarlas. También nosotros queremos decir que para aquellos lovers, ¿no? de, de, de ciencias sociales... ...y humanidades digitales, deciros de que mediala lleva desde el inicio del año... ...mandando una newsletter con un montón de información a nivel de proyectos... ...convocatorias internacionales, etcétera, ¿no?, que, eh, call for papers... ...que vosotros, pues, simplemente conectaros con nosotros y podéis acceder a toda esa eh, información... Y por último deciros que también queremos, nosotros queremos participar. Si vosotros creéis que tenéis una idea interesante y que queréis participar con nosotros para pedir cualquier proyecto nacional o e internacional, pues aquí estamos, sentiros como, como vuestra familia. Y nada más, eh, atento, yo ahora pues no quiero despedir este esta charla, sin, eh, ¿puedes llamar a, la, a las niñas? ¿Todo, ¿Todo bien? No queremos despedir esta charla sin dar la bienvenida a la, a la miembro más joven del Medialab. Es un miembro muy pequeñito, muy pequeñita, ansi pequeñita. Y eh, vamos a esperar a mis compañeros porque es para nosotros una grata sorpresa y un cariño muy grande. Adelante. Tenemos que esperar a las chicas porque esto es un, un detalle del grupo al miembro del grupo. Ya está, va, está nervioso ya Esteban, ¿eh? A ver. Es que en el momento, el, la ocasión lo requería. Está, está preocupado, ¿eh? A ver. Chicos, ¿estáis? Esto es ir improvisado, porque es que nosotros es así, es idea, acción, reacción, o sea, no, no tenemos más. Si nos ocurre una idea, pues la llevamos a la marcha y esto es la mejor eh, de esta vez. ver si vienen las compañeras, porque me gustaría entregarte un regalito. si no. te entregamos. Así es bonito, ¿no? Esto es, es, es interesante, ¿no? Porque… Venga, chicos, adelante. Si no, no es completo. Pues bueno, Esteban, el Media Lab, tu segunda familia, te queremos hacer entrega de un pequeño regalito, también muy improvisado, como podéis ver el papel, bueno, al miembro más bueno. pequeño del Media Lab UGR. Bueno, oye, muchísimas gracias, equipo, que os he mencionado, eh, pero estabais fuera. ¿Dónde ¿eh? estabais? Muchísimas gracias. A ver, la pongo aquí. Luego no, se la pongo, ¿eh? Yo os la mando. Otra, otra. Es que es el miembro más joven, ya se llama Julia. Ya, Se llama Julia. Sí, tres semanas. Tres semanitas. En medio de este congreso ha sido papá también, así que. Bueno.